Bienvenidos al tercer capítulo de datos, algoritmos y otros cuentos, donde hablaremos sobre la generación automática de textos. Si te perdiste los otros dos capítulos, estuvimos hablando sobre las consecuencias de utilizar algoritmos en la justicia y en la educación. Para no perderte ninguna más, suscríbete.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 No podemos responder a esta pregunta, porque si bien podemos hacer predicciones, no podemos saber el futuro. Hoy tocaremos un aspecto específico donde la inteligencia artificial podría reemplazarnos, que es la generación automática de texto. Hello. I am C human Relations. En 1980, el filósofo John Surly planteó el principio del Strong AI, que decía que un ordenador con los datos de entrada y salida correctos, tendría la mente en el mismo sentido que la tiene un ser humano. Inspirado en el experimento de Turing que hablamos en el primer capítulo, este filósofo diseñó un nuevo experimento llamado Habitación China. Este experimento fue diseñado para evaluar el nivel de perfección de una máquina. El experimento consistía en enviarle un mensaje con caracteres chinos lo que debía hacer la máquina era devolver este mensaje con una respuesta también en caracteres chinos. El objetivo sería convencer a la persona de que la máquina efectivamente estaría interpretando y respondiendo en chino. Para cumplir el objetivo, había que responder a la siguiente pregunta. Por un lado, si la máquina estaba entendiendo literalmente el chino o por el otro, si la máquina estaba simulando entender el chino. El filósofo explica que él tampoco sabe hablar chino, sin embargo, él explica que él perfectamente podría responder a la tarea de devolver un mensaje simplemente copiando los caracteres. Por lo tanto, sin entender de verdad el mensaje, no podemos decir que la máquina esté pensando en el sentido literal de la palabra, porque realmente no lo hace. Digamos que esta hipótesis es falsa. Pero como veremos en los siguientes ejemplos, hay esfuerzos descomunales para hacer creer que la máquina piensa como humano inteligencia artificial. ¿Cómo una máquina puede crear mensajes que tengan sentido para un humano? Do you understand anything they're Oh, yes, Master Luke. A pesar de que el lenguaje parezca algo muy natural, es muy complejo. De hecho, el método utilizado para generar e interpretar textos se llama procesamiento del lenguaje natural. Dentro de este método, que es bastante diverso, se pueden encontrar diversas técnicas orientadas a entender el texto, la intención del hablante, la sintaxis, separar y predecir palabras, entre otras cosas. El procesamiento del lenguaje natural, según sus siglas en inglés, NLP, forma parte de la inteligencia artificial desde la década del 50 e incluye diversas técnicas. Dentro de la historia del NLP hubo tres periodos. El primer periodo, que llegó hasta los 90, se llama simbólico. El segundo, que fue desde los 90 hasta el 2010, se llama estadístico. Y el tercero se llama neuronal, que fue desde el 2010 hasta el momento. A día de hoy, las técnicas utilizadas mezclan los aprendizajes de, las tres, de los tres periodos. Hoy vamos a ver cómo funciona esto de forma muy básica, ya que las redes neuronales las abordaremos otro día. A fin de cuentas, el universo del aprendizaje del lenguaje es muy extenso. Pero antes vamos a repasar ciertos conceptos. Por un lado, hemos hablado de datos, para hacer una predicción necesitamos datos, en este caso van a ser textos, estos textos pueden ser literatura clásica o pueden ser redes sociales y diferentes eh, páginas de internet. Por otro lado, vamos a necesitar el uso de Técnicas de predicción, como probabilidad o la regresión que hemos visto en el capítulo anterior. Cuando hablamos de los datos como texto, tenemos dos tipos de unidades. Por un lado las palabras y por otro lado los caracteres que las componen. Lo que es una máquina cuando ingresamos textos para aprender es separar las oraciones en palabras y las palabras en caracteres. De esta manera la, la máquina entiende cómo se compone la oración, qué palabra podría ir detrás de otra o bien qué caracteres componen cierta palabra. Esta forma de separar las palabras para que tengan un sentido, por ejemplo, un verbo, un objeto o un sujeto, son llamados tokens. Estos tokens permiten asignarles un significado muy básico a las palabras, pero eso no sirve suficiente como para poder organizar un texto y eh, entender en qué sentido tiene cada palabra. Sin embargo, como comentábamos en el experimento de la habitación china, la máquina no sabe realmente el sentido de estas palabras como lo sabemos nosotros. Es decir que simplemente entiende en el orden posible que estas palabras tienen por su repetición en diferentes textos y lo que hace es generar nuevos textos a base de esta probabilidad de que una palabra suceda a la otra. Recuerden que estoy hablando de una forma muy abstracta y muy general pero se utilizan diferentes técnicas para que esto suceda una muy conocida y muy frecuente es la de árboles de decisión se llama así porque forma como un árbol invertido de esta manera uno puede ir tomando una decisión en base al paso anterior es como el juego de cada exquisito que tal vez jugaron cuando eran niños por ejemplo si quisieras escribir una frase como yo tengo un gato gris, sabemos que vamos a empezar con la palabra yo luego tendría que venir un verbo un verbo como podría ser tengo o quiero o me gusta entonces si yo luego tengo la frase yo tengo sabemos que viene un objeto en este caso puede ser un gato un perro lo que sea yo tengo un gato y luego podría haber un objetivo y podríamos así ilimitadamente ir generando nuevas combinaciones ¿sí? si lo pensamos de una manera para generar una frase de este tipo, podríamos elegir cualquier palabra del diccionario, lo cual sería un poco caótico y costaría demasiado trabajo. De alguna manera tendríamos una frase sin sentido en donde las combinaciones pueden ser un poquito caóticas. Es por ello que necesitamos el segundo elemento del que habíamos hablado, la probabilidad. Lo que aprende nuestro modelo es cuál es la probabilidad de que una palabra venga después de la otra. Seguro les ha sucedido que al utilizar el buscador de Google, cuando uno pone una o dos palabras, ya hay sugerencias de cómo completar esta frase. O lo mismo con el correo de Gmail, que cuando uno está escribiendo el correo, le aparecen ciertas frases de autocompletado. Esto sucede porque, como comentó Manu, el algoritmo da algunas posibilidades de las palabras o frases que vienen a continuación. Los modelos Hidden Markov lo que hacen es asignar peso a las diferentes posibilidades según lo aprendido. Lo que muchas veces sucede es que esto aprendido va de datos históricos. Y como sabemos, los datos históricos a veces tienen sesgos. Desde 2013, Google ofrece en su buscador sugerencias para autocompletar las frases. Lo que sucede es que a veces son un poco sospechosas. En el traductor de Google también encontramos sesgos, ya que al traducir de un idioma a otro podemos encontrar la utilización de términos discriminatorios o el cambio de género. Y es lógico, porque los sistemas algorítmicos se nutren de lo que hay en Internet, donde las personas difunden contenidos de odio y discriminación. En 2016, Google dijo que para evitar estos problemas había cambiado el algoritmo. Sin embargo, es inevitable que eh, sigan sucediendo estas cosas porque lo que hace el algoritmo es perpetuar el comportamiento humano. Una forma que encontró Google para paliar esta problemática es que a la hora de traducir, en vez de darte solamente una posibilidad de traducción, te da varias. Otro caso muy interesante fue el intento de Microsoft en crear un bot conversacional, es decir, un agente virtual que pudiese mantener conversaciones llamado Tay. Tay se lanzó en 2016 con el objetivo de aprender lo que dijese los usuarios de Twitter y poder responderles a través de textos generados automáticamente y utilizar imágenes como me ves? Lo que sucedió es que 16 horas eh, después los desarrolladores no podían creer que Tai había desarrollado una personalidad totalmente ofensiva. Hace mucho que los bots están entre nosotros, y eso que las técnicas han ido mejorando gracias a las redes neuronales. Recientemente, la organización OpenAI ha desarrollado la plataforma GTP. GTP permite generar contenido automáticamente gracias a estar leyendo todo lo que está sucediendo en Internet. Only Muchos suponen que esta herramienta será, en el futuro, utilizada para poder reemplazar a todo tipo de trabajadores intelectuales y literarios como periodistas, guionistas... Recientemente The Guardian ha publicado una editorial generada automáticamente a partir de este sistema. Ya es su tercera versión, y en esta tercera versión, si bien ha mejorado mucho respecto a la segunda y permite generar textos más largos, aún no ha resuelto ciertas deficiencias que viene arrastrando desde el primer momento. Por un lado, los textos que escriben aún son cortos simplemente se pueden escribir hasta dos párrafos Por otro lado, hay una falta de coherencia generalmente. en el caso de The Guardian el editor dice explícitamente que ha tenido que cortar y pegar ciertos párrafos habiéndolo repetido varias veces hasta que salga algo que tenga sentido Por último, este sistema publicado aún no está abierto es decir que no sabemos realmente cómo está hecho y por lo tanto si se nutre de todo lo que sucede en internet ya sabemos como comentaba Lucía que puede tener algunos sesgos y puede reproducir algunos contenidos que eh, tengan digamos mensajes de odio o racistas. Tal es el nivel de desconfianza que algunos expertos del Technology Review del MIT han dicho que lo que escribe este sistema no tiene ningún tipo de sentido. El equipo del MIT intentó crear un texto de ciencia ficción y resultó que el contenido no tiene ningún tipo de coherencia entre todas las frases que ha resuelto. Recuerden lo que le hemos enseñado a partir de la probabilidad y los árboles de toma de decisión, que a fin de cuentas no es más que la probabilidad de que una palabra suceda a la otra. De todas maneras, los avances son asombrosos, ya que antes ni siquiera podíamos completar unas frases. Hoy en día sí que se generan textos y esto puede dar vida a una creatividad literaria que por ahí antes no tenía. Sin embargo, estamos lejos para poder reemplazar a los profesionales. Queremos saber, ¿se sienten amenazados por la inteligencia artificial? Déjanos su opinión en los comentarios y díganos también cuáles son las profesiones que creen que pueden ser reemplazadas. Y no olviden suscribirse para ver los próximos capítulos. Además, queremos recomendarles un libro, como siempre hacemos. En este caso es Algorithms of Oppression, Desafía Noble del 2018, y explica un poco cómo los buscadores de internet refuerzan este sentido de racismo que eh, explicamos. Así que nos vemos en la próxima.